Hola amigos, eh, vamos a realizar un video tutorial para realizar un jarrón decorativo, vale. Eh, es fácil sencillo es eh, económico y es muy útil T puede tener varias utilidades por ejemplo eh, puedes hacerlo de servir de regadera de joyero de, como florero y yo en este caso lo voy a hacer como utilizar como florero una vez que ya está terminado lo tienes que rellenar de algo de peso, como arena o piedras decorativas, de esas de cristal que se venden en los chinos, o alguna cosa de peso. Entonces, una vez que ya tiene el peso adecuado, ya vas poniendo las flores. Vale, pues continuamos con la, la realización del jarrón. Esto es un envase de plástico de suavizante. Le he quitado las etiquetas para que no salga publicidad y de ahora le vamos a dar la forma de jarrón. Pues mejor si, si os va bien, cogéis y, la, y lo pintáis por donde vais recortado. ¿Vale? Eh, le hacemos así. Más o menos que quede igualado los dos lados vale, bueno ahora vamos a proceder a, a encolar el envase y a ponerle los papeles de periódico ya previamente recortado ¿de acuerdo? Eh, con esta brocha pequeña o la grande, como queráis me vais dando la una capa de cola por dentro y por fuera ¿de acuerdo? si acaso podéis dejar la base sin encolar para que no os moleste y luego al final la termináis vale, pues una vez que ya tengo todo Encolado, empapelado, por dentro, por fuera. Hola amigos, bueno, estamos en la última etapa de la construcción y diseño del jarrón. Una vez seco la cola y el papel que hemos puesto, el periódico completamente seco, vamos a proceder a darle... Eh, ya la capa de pintura roja, que será la base de, del dibujo, digamos, de, del diseño. que coger, poner en un envase, una, un aguarras, ¿vale? El aguarras disolvente para la pintura, ¿vale? Entonces lo mojáis, lo mojáis en la pintura y ya procedéis a pintarlo, que podéis darle hasta dos capas, si queréis. Se le pueden dar las capas que queráis. Vale, muy bien, amigos, pues hemos llegado al final de la etapa de, del diseño del jarrón. Y os voy a mostrar la última etapa, que se trata de bueno darle una eh, capa de pintura dorada y después realizar la flor. Os aconsejo que tengáis eh, brochas de diferente medida y una más gordita para, para darle la pintura dorada y otra pintura de otro color por si para hacerle el centro de la flor y eh, un bote con aguarras y, y otro pincel. vale y ya que más o menos pues que quede más o menos doradito entonces vas a hacer la flor con una brocha más fina de acuerdo y pintura negra bueno para el tallo, digamos, que sea finita la brocha, más finita, vale, ya tendríamos nuestra flor y bueno y al final pues le podéis eh, pintar unas hierbecitas por aquí o darle un poquito de, de plateado y al final pues le dais dos capas de barniz y ya tenemos nuestro jarrón ¿de acuerdo? Eh, bueno el resultado final sería este como ya os había mostrado eh, este es otro diseño otro parecido entonces como más os guste vosotros vais experimentando, eh, se trata de, de divertirse, de, de hacer... La primera vez no os quedará bien, pero poquito a poco vais practicando, es algo que tiene que ser divertido, creativo, y si no os sale bien no os preocupéis la primera vez, es normal, pero poco a poco os irá quedando de como a vosotros os gusta, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haberme haber visto este tutorial conmigo y hasta la próxima.